que entregar todos estos pedidos hoy. ¡Sergio! ¿Te acuerdas de mi prima Sandra? Sí, ¿por qué? Ella se iba hoy de viaje con el esposo, pero como se enfermó ya no puede ir. Como no le devolvieron el dinero, me dejó a mí la cabaña. ¿Vamos y la pasamos bien rico? Pero ya no llegan buses. Hay que ir en carro o en moto. Y yo no tengo ninguno de los dos. Sí, tú tienes un carro. ¿Estás loca? Yo no puedo usar el carro de la empresa para irme de paseo. Vamos, te aseguro que no te arrepentirás. No me hagas esto, Marta. Tú sabes que yo quiero ir. Pero no puedo arriesgarme a que me echen del trabajo. Piénsalo. ¡Mua! ¿Qué te pasa, Sergio? ¿Te noto pensativo? Marta me invitó a un viaje, pero no tengo carro para ir. Tambo, llévate el de la empresa. No puedo. Me echan si lo hago. Dile al jefe que tienes que entregar un pedido lejos y que no alcanzas a traer el carro hoy. ¿eh? Mmm, no sé. Hacele. mira que a mí me ha funcionado varias veces. Listo, sí. De una. Te espero cuando salgas de trabajar en la cafetería de la vuelta. ¡Mua! ¿Quieres algo de la cafetería? ¡No! ¡Vámonos! ¡Que no tenemos mucho tiempo! ¡No! ¡Qué susto! Maldita Gacela, casi nos hace matar. ¿Dónde se añade este carro? Me echan. Enciéndelo, espera, espera, otra vez. <risa> sí, sí, sí, enciende. Eh, Sergio, ¿qué hace usted aquí? Y, ¿Y con el carro a la empresa? Oh, oh, hola, jefe. Eh, es que tenía que entregar un pedido por aquí y Marta me acompañó. ¿Y usted qué hace aquí, jefe? ¿Y sin su esposa? Eh, yo no le he visto a usted. Y usted no me ha visto a mí. Buenas noches, señor. Señorita. Buenos días, jefe. Buenos días. ¿Te digo algo? No, nada. Más tarde nos vemos. <risa> ¡Oh! Buenas tardes, jefe. Hola, Sergio. Jefe, quería pedirle un favor. ¿Será que mañana me puedo llevar el carro de nuevo? Oiga, usted sí que se ha aprovechado, ¿no? Jefe, vea que es por una buena causa. Me imagino que esto va a pasar ah. muchas veces, ¿no? Vaya, hable con el jefe de transportes, que le asignen un Uy, carro. Uy, jefe. Uy, jefe, usted es el mejor. Uy, gracias, jefe. De verdad, gracias. Sergio... Me debe una Tranquilo jefe Que yo no he visto nada yeah, yeah.